varios alimentos que está bueno elegirlos en esta época del año que tienen que ver con eh, antiinflamatorios son alimentos antiinflamatorios antioxidantes de origen vegetal ¿sí? que podemos incluir estos días y hacer distintas preparaciones yo acá les menciono algunos uh -huh. ¿sí? lo que es el apio, la zanahoria los zapallos ¿sí? que ahí podemos incluirlos también cocidos lo que es el pepino, el perejil el jengibre los cítricos, fíjense que acá ya podemos hacer algún licuado por ahí, Uy, ¿no? de esto, Riquísimo. De esta onda. Exacto, que tenga apio, que tenga zanahoria, que tenga pepino. Que tengas jengibre, ¿sí? uh -huh. jengibre es eh, súper, súper antioxidante Mira, también, eh, antiinflamatorio. Me, me freno acá antes de seguir porque bueno a leyendo sí. apio. Y he escuchado muchas personas que te recomiendan eh, a la mañana cuando te despertás que te hagas un juguito solamente de apio. ¿Nos querés ah, contar ¿sí? si, qué onda ese jugo y cuáles son las propiedades que tiene? Es bastante depurativo uh -huh. y sobre todo diurético. Entonces ah. por ahí sí si estamos con retención de líquidos, Ustedes saben, por ahí, tantas cosas saladas, eh, fiambres, las mayonesas, como mencionaban recién, por ahí están en abundancia en la mesa de fin de año. Claro. ¿sí? Entonces, por ahí tomar algo que sea depurativo, un poquito más eh, antiinflamatorio, como estábamos diciendo recién, viene excelente. Le podemos poner a ese licuadito de apio, le podemos poner un, un poquito de perejil, si quisiéramos, algún uh -huh. jengibre, uh -huh. algún cítrico, alguna fruta también, como por ejemplo la manzana verde, que queda ah, re que bien rinco. con el apio, ¿sí? Uh -huh. Claro. Sí. Otra combinación excelente así de licuados de frutas y verduras viene re bien la zanahoria y la naranja. Juntas. Ese es un... O sea, juntas. Claro, ajá. juntas. En el licuado. Los licuados de frutas y verduras son súper convenientes, ¿sí? Está uh -huh. bueno que se animen a probar alguna combinación Ojo, nueva, ¿sí? Podemos poner... Sí, son ¿Viste naca, que está esa gente, frutilla. Emilia... Viste que está esa gente sí. que está a dieta todo el año y te dice, eh, licuado de fruta no porque tiene mucha azúcar la sí, fruta. Sí. Entonces ya viste, si metiste tres, cuatro frutas en un licuado, ya me va a engordar. Claro, como que... Con... Entonces prefiero es, que no. Bueno, es preferible entonces por ir combinarlo con alguna verdurita. Ajá. Entonces también estiro un poquito más esa fruta que tengo disponible en el día, entre tres, cuatro frutas, dependiendo de la persona, pero... Si yo combino el licuado con un poquito de verdura, uh -huh. entonces también ahí cambia un poquito esa composición. Pero, ¿en no son tantos carbohidratos sí. y agregamos complejos. Pero claro. estos juguitos, eh, ¿reemplazan una comida o lo hacemos como una colación, ponele? No, exactamente, como una colación sí. Ajá. Recién ahí pasábamos eh, Esta agüita de chía es espectacular Con sí. juguito de limón Ajá. Las semillitas de chía tienen omega 3 También son antiinflamatorias Nos que van a ir dando esa como una saciedad como esa baba. Hay que, Claro, hay que esperar que largue esa gelatina Y se va formando sola En la misma agüita esa que vos preparás Ya se va hidratando solita la chía Ajá. Eh, Recién ahí pasaban la plaquita de una agüita de ananá Que sí, esa es sí. ¿Cómo es detox, esa? detox, es excelente. A ver. Esa es para tomar nota. Tenemos que lavar bien el ananá. Sí. ¿sí? la cáscara del ananá, enterito, sí. le sacamos eh, la cabecita, digamos, la, las hojitas verdes, uh -huh. lavamos bien la cáscara, la tallamos la pelamos a la ananá, ¿sí? Ven como ahí está pela, pelándose la ananá. Le sacamos el tallito del medio el tronquito, sí. y eso, el tronquito del medio, y la cáscara, lo vamos a poner a hervir en unos 2 litros de agua, ¿Sí? ¿sí? Una vez que hirvió más o menos 15 minutos de hervido, apagamos el fuego y dejamos que sea asiente y que se enfríe esa agüita de ananá esa agua tiene una propiedad depurativa increíble. Súper también eh, para deshincharnos, para eliminar esos líquidos retenidos. Es bueno eso. Es riquísima aparte, tiene ¿Sí? un a ananá. La podemos guardar en la heladera, más o menos nos van a quedar dos litros, tal vez un poquito menos. La podemos guardar y tenerla fresquita en la heladera y tomar dos, tres vasos por día. Podemos uh -huh. aprovechar y ponerla en ese licuadito que queremos preparar con apio, con manzana verde, <risa> con kiwi... Acá tenemos otros que están bien, están buenos, donde mezclamos las frutas y las verduras. Uh -huh. Tenemos banana con frutita y espinaca. Tenemos la zanahoria con la naranja, como les decía. Pero, espérate, te hago una Ahí consulta tenemos, de mí. La banana, sí. ya por su textura, ¿cómo, cómo podemos sí. hacer con la banana? Porque yo soy de consumir un montón de estos juguitos. Sí. Y, por ejemplo, la banana tenés que uh -huh. pisarla o directamente la puedes meter también. No, la licuadora. ¿La licuadora? No, claro. La, ¿Sí? La poner, te va a quedar por ahí más cremosito ese ese batido. Ajá. Va a quedar más cremoso cuando tenga banana. Claro. De hecho, hasta se pueden poner este congeladas, entonces te va a quedar mm. bien frozen. Sí. Este, ahí a con ver, las frutillas, con la espinaca Animarse, animarse a probar. Uh -huh. Claro. Pero, sí, sí. Otra, otra, Después, otra pregunta que yo sí. aprovecho, ponerle porque también los consumo un montón. Vos haces el jugo en la mañana. Sí. Te sale una cantidad. Uh -huh. Tremenda porque metiste un montón de frutas y verduras. ¿Ese jugo lo podemos sí. tener en la heladera o, por ejemplo, le tenemos que poner limón para que no pierda? Claro, ¿cómo podemos no hacer? Propiedad. Sí, un poquito de limón uh -huh. vendría muy bien, siempre, aparte queda rico y aportamos ahí mucha vitamina C. Uh -huh. eh, por ahí lo ideal sería tratar de hacer un poco la cantidad justa o uh -huh. para compartir. Y sí, lo mejor va a ser tapadito y en la heladera. Sí, sí, lo que pasa es que, que pasa que vas, ah. a la, vas a la verdulería, por ejemplo, compras espinaca y no te venden l, l, la cantidad que querés para el jugo, te venden toda la espinaca. Entonces, ¿qué decís? Bueno, ah. meto todo, me hago un mega jugo, lo dejo en la heladera, bueno, ¿hasta cuánto <risa> tiempo tengo para poder consumirlo? Claro, y en realidad este tipo de jugo lo ideal es consumirlo en el momento, porque lo vamos a tener súper fresquito con uh -huh. todos los nutrientes Pensemos un poco que, bueno, las vitaminas se van perdiendo con el tiempo, con el oxígeno, con la luz. Entonces, por eso digo, si podemos hacer la cantidad justa, por ahí podemos guardar un poco de espinaca, ¿no? Uh -huh. Para seguir en el día comiendo liviano esa espinaquita con un huevo y nos hacemos un omelete, una tortillita. ¡Ay, qué rico! Eh, podemos aprovechar, claro, uh -huh. que eso también sigue siendo una comida liviana para esta para esta fecha. Para esta fecha. ahí tenés eh, la proteína del huevo más... Más la verdura, ¿no? Un montón. Huevo? Bueno, Sí. Exactamente. El huevo es un súper alimento, sí, súper nutritivo, tiene proteínas huevos, de alto valor biológico. ¿Cuántos huevos recomendás consumir por día? Yo podríamos decir que soy bastante huevera, sí. <risa> Así que. ¿Más de dos? Yo, eh, y a veces sí, a veces llego a comerme tres huevos por día, pero por ahí en, en eso ando. Yo hago mucha bicicleta. Este, hacemos mucha caminata entonces la verdad que es un, es un muy buen aliado el huevo sí. es bastante versátil, se puede consumir salado, se puede consumir dulce sí. en solo, como forma, una colación sí. en todas sus formas es, es riquísimo el huevo. Acá estamos viendo carnes por lo menos uno, digo yo sí, sí. en la pantalla estamos viendo carnes eh, hay pollo vaca y pescado sí eh, ¿sirve para, para un día como hoy, si estás buscando algo más detox? Sí, mira yo por ejemplo, prefiero más bien carnes blancas, ¿sí? Como el pollo o el pescado, Ajá. y por ahí dejar la carne roja para cuando yo ya me siento un poquito más recuperado, ¿sí? De esas comidas, por ahí dejarla para después. porque la carne roja es más difícil de digerir, ¿sí? Involucra más enzimas y jugos digestivos, entonces... La digestión es más lenta, Ajá. por lo cual por ahí conviene dejarla para dentro de unos días y por ahí hacerle más al atún, que es uh -huh. algo más fresquito, a la merluza, que tiene una cocción súper rápida. Súper eh, rápida. O al pollito, ¿sí? que el pollo también uno lo desmenuza ¿Y? y rápidamente lo puede poner en una ensaladita. Estoy no, viendo, estaba viendo ahí levadura de cerveza. Sí. ¿Qué se hace con la Hice levadura? poner ahí... Quise poner una fuente que no sea animal, ¿sí?, de Ajá. proteínas, que es, yo la recomiendo muchísimo la levadura de cerveza, es la nutricional, no es la que usamos para hacer pan, se consigue en las dietéticas, Ajá. Eh, viene viene hasta saborizada, que también a mí me gusta mucho, una que uh -huh. viene con sabor a queso, eh, después tenemos la natural y hay una que viene con gusto a manzana, por ahí la que viene con gusto a manzana o la natural vienen espectacular para estos batidos, Ah, Entonces, ¿sí además de tener uh -huh. fruta, claro, verdura, podemos agregarle proteínas de alto valor biológico, como las que están en la levadura de cerveza, que vienen bárbaras, llenas de nutrientes aparte. Sí, vienen muy bien para este momento. Tienen fibra también, la levadura. Uh -huh. Mira qué bueno. Alimentos súper recomendados no no no, para esta época. Me, me ha encantado todo, pero hasta ahora lo que más me ha gustado, que tengo ganas de llegar a hacerlo, es el agua de anana. Sí. Muy buena, bueno. muy, este muy agua de fácil. Naná, y no la, no la y, tenía No esa. la tenía Ahora nos vamos a meter en la parte donde todos decimos No lo queremos saber Pero lo tenemos que saber que <risa> es Que no podemos consumir O sea, no es lo que no Capaz que no en tanta no cantidad claro. Exactamente A mí me gusta decir que oh. es lo que menos nos conviene Me encanta porque la cabeza ¿Sí? que está El fiambre, está. mira el, el azúcar, azúcar <risa> El azúcar, la muerte sí, sí. Oh. Y lo que pasa es que el azúcar mm. es muy... Eh, Estimulante, ¿sí? estimula mucho Muy la apetito igual que el segundo, claro. la sal. Entonces, por ahí sí lo que justamente queremos hacer es eh, deshincharnos. Lo mejor que podemos hacer es evitar estimularnos con el azúcar y con la sal, eh, aflojarle un poco al alcohol y por ahí tomar más estas agüitas naturales, saborizadas, las ganadas. Vos decime, ¿sí? decime una cosa: si no es una maldad, Hecha de parte de Barandica, que es eh, quien está en arte ahora y sí, realizó sí, esta sí, placa, sí. en poner esa milanesa a caballo con dos huevos con dos fritos huevos, con dos. y papas fritas. Que la cruz, ganas de, la poner, cruz ahí. de romper ese huevo frito ¿Viste? con una papa frita, soparlo y ponerle sal. ¡Qué maldad! <risa> ¡Qué maldad! Y aparte, por ahí es la comida que uno, si está de vacaciones, ¿no? enseguida consigue. Total. La milanesa con papa frito, un sándwich, sí. Qué rico. Y un por ahí, bueno, Milanes. Esos, esos alimentos que sugerimos evitar en estos días es porque, bueno, justamente son los que generan inflamación, retención de líquido, aumento de peso. Entonces, oh. esos los deberíamos evitar. Son los que menos nos convienen claro. para recuperarnos de las fiestas. Este, ahí están incluidas también, por ejemplo, las carnes rojas, uh -huh. los embutidos, ¿sí? sobre todo salchicha, por ejemplo, o si eh, hemos estado consumiendo mucho fiambre, las comidas de fin de año por ahí, mejor evitarlo e irnos más a un pollito eh, desmenuzado, un atún ¿sí? que es algo un poco más natural y no tiene ni conservantes ni sodio, ¿sí? Uh -huh. Bifecito eh, de pollo a la plancha que si, le, le, si, que claro. si lo condimentás rico tiene su, tiene su onda también, tenés que saber hacerlo. Sí. Viste, porque decís un pozo a la plancha Total. con puré de zapallo. Si le pones un poquito de onda, eh, eh, eh, eh, es buena onda. Total, el zapallo lo podemos cortar en rodajitas sí. y hacer eh, medallones de zapallo alor, no. con quesito arriba. Total, alor, tipo, alor, tipo no. milanesita también. Qué rico. Con milanecita. Hasta eso puede servir de pancitos, ¿sí? Para poner, no sé, una hamburguesita de, de pollo en el medio. Ah, mira. Algo que se pueda llevar en un tapercito, Ajá. ¿sí? Se le puede poner queso. Podemos llevar huevitos duros también a, a la playa, yogur. No sí, por ahí. Otras fuentes más... de proteínas. Yo que estoy en ayuno, ¿sabes qué? No, después en la imagen de Ay, esa por milanesa. Favor. Estoy mal. O sea, no, quedado mal, Dani, he quedado mal. No, favor. basta. Para he la gente que está haciendo ayuno. Importante no comer nada de todo eso, lo que justo estamos viviendo acá, esto de mejor evitarlo, si estamos haciendo ayuno, nada de todo eso nos va a venir bien para romper. Pero, el ayuno. pero vos te das cuenta. Para romper lo, el ayuno viene bien el huevo. Lo mal que, sí, volvé vol vol a poner la placa, volvé a poner la placa, un segundo. Mirá lo mal que comemos, que es lo que cualquier mendocino hoy que nos está viendo, es lo que tiene en la heladera. ¿Sí? Azúcar, sal, alcohol, sí. un vino en casa no falta nunca. Los fritos están siempre presentes, carne, fiambre, no faltan bueno, jamás en la heladera. El, el fiambre el para cortar la tarde, ponele, el, la rodaja de jamón con queso. Sí, arreglas ¿O? todo con un sanguchito, Nada, ¿sí? las gaseosas chicos no se nos caen de la mano, los jugos, sí, vivimos los comprando jugos, jugos sí. comerciales y me tomo un juguito y te haces el sano. Sí, sí. Y los juegos comerciales no son buenos. Aderezos ni hablar. Claro. Galletas tenemos todos. Pan dulce, ni te explico. Y tenemos todos la cara, famosa caramelera época, que venimos y vamos poniendo. Y vamos sacando. Con los chupetines ahí. Claro. Podemos reemplazar con estos juguitos, entonces, como decíamos, con esas agüitas saborizadas. Uh -huh. Con alguna verdurita cocida. Sí. ¿sí? Más tranquilo. mucha verdura fresca los que la toleren bien. Gracias, Gracias Emilia. Gracias a ustedes, chicos. Beso grande. Beso no...